Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, para que ustedes escuchen esto, vamos a dejarlo ahí. Miren señores, el lunes, el lunes, ya vamos a coger esta llamada, no me llamen por ahora, porque entonces no voy a poder, por aquí, buena, buena, en un ya, vamos, vamos a dejar que no, no se pute. Miren señores, el lunes, el lunes, por eso yo he dicho siempre, en muchas ocasiones este país hay que cerrarlo, señores. Yo dije el lunes y ayer incluso traté de buscar un video, me mandaron varios videos. Ya Ángel lo tiene, yo lo voy a presentar ahora. Porque yo decía, ¿qué sospecha el señor Carlito acusado de la muerte de esta muchacha junto con otro? La policía, ¿ustedes vieron lo que le hicieron? No me llamen ahora, no, no me llamen ahora para yo poder, porque le dije, para yo poder eh, eh, hacer este comentario. No me llamen ahora, que eso me, me desconcentra. El señor, ustedes lo van a ver porque ya yo lo tengo en video, a un coronel de la policía, que era de la escorta de Luis Abinader, lo esposaron, lo torturaron y le hicieron de todo. Y a un empleado de claro. Que después se demostró que eran inocentes lo torturaron, le hicieron de todo Lo amenazaron de muerte Que él pensó que se iba a morir, según lo que él dijo Por eso es que este país hay que cerrarlo, señores Y si ustedes no ponen de su parte Y nos quedamos todos de brazos cruzados Nos va a llevar quien nos trajo a nosotros Miren lo que hizo esta justicia anoche A un tipo que dice que sí, que él mató a esa muchacha la justicia de aquí lo puso en libertad porque hubo una chapucería del Ministerio Público y de la Policía que di que supuestamente el tipo lo apresaron en la tarde pero buscaron la orden de apresamiento a las 11 de la noche para que el caso se cayera. Una cosa peor. Y hoy sale el charlatán Procurador General de la República que va a apelar eso. Señor, un pueblo desamparado yo lo dije, ¿ustedes se recuerdan lo que ven en el programa diario? Yo les dije, que ahorita están sueltos eso? Porque ese calito lo han metido 500 veces preso por droga, por muerte y por de todo. Coño, y tienen el descaro de burlarse de este pueblo. Este pueblo yo no sé qué es lo que le han echado que soporta todo. Es una acción para que este pueblo estuviera levantado aquí, en San Francisco de Macorís. Usted sabe lo que ha matado a una gente y que eso ha creado indignación. Y estos tipos lo sueltan. Oye, te es una cosa, una cosa que, que yo no sé que le han echado a este pueblo dominicano. Y particularmente al pueblo macorizano. Este pueblo debió estar levantado contra una acción tan bandidesca como esa. O oh, garantía económica. Uno dije 300 mil pesos y a otro medio millón de pesos. Una burla a un pueblo. Una burla. Usted pagando impuestos para que se burlen de usted así, de esa manera. ¿Qué ustedes creen que haganse Háganse ustedes la imaginación. ¿Qué pudo haber ahí para venir con una sentencia tan bandidesca como esa? El juez alega, el juez alega que Hubo una irregularidad en el apresamiento. Yo recuerdo que nunca se me va a olvidar. Mi, mi gran amigo ido a destiempo, uno de los mejores abogados, un hombre súper inteligente, el doctor Florentino Sánchez decía, oye, cuando ellos quieren que un, ca un caso se caiga, hacen una porquería de expediente para que el caso se caiga. Y muchas veces al juez no le queda de otra que por... La debilidad del expediente, porque lo hacen a priori, para que se caiga La debilidad del expediente, ahorita cuando va donde el juez, el juez no le queda de otra. Que libertarlo. Pero un caso que este tipo dice que sí, que la mató la muchacha. Oye, ese tipo ya... ¿Ustedes creen que, eso, que esto es un país, de verdad? ¿Ustedes creen que esto es un país? Eso es lo que el PLD... Quiere seguir gobernando este país, para joder este país más de lo jodido que está. Para que usted le matan un familiar y cualquier delincuente se burla de usted en, en su cara. Eso es lo que el PLD le ha dejado a este país, un deterioro total de las instituciones. La justicia aquí no funciona. La justicia no funciona, eso, eso es una porquería. A ustedes le cogió de sorpresa. A mí, yo lo dije el lunes, ahorita están sueltos. Venga, ¿Usted se recuerda que lo dije? Ahorita están sueltos, míralo ahí Por eso es que este programa la gente lo respeta Porque yo no vivo inventando aquí Yo hablo en base a, a los conocimientos y a la experiencia Que me ha dado la vida de, de cómo se actúa aquí Yo sabía que lo iban a hacer bajo mil tecnicios Ahora este pueblo también se está haciendo cómplice Porque este pueblo debiera, no me llamen ahora No me llamen ahora que voy a coger llamadas entonces, este pueblo debiera tener otra reacción, señores, ante casos tan, tan burdo, ante una chapucería judicial como esa, un ministerio público, más de la, de, la, de, la, de la burla que ese ministerio público le hace a este pueblo. Yo, yo no sé hasta dónde este pueblo va a soportar. Ese Jean Aylan, Procurador General de la República, con todos esos fiscales, es una vergüenza para este país, señores. Es una vergüenza. Y nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Lamentablemente, yo no sé hasta cuándo esto va, va, va a durar, pero la verdad es que es una vergüenza, señores. Lo ocurrido con ese caso de esa joven llamada Ten, que fue asesinada frente a la zona franca cuando iba para su trabajo. En la urbanización, eso, eso no tiene parangón Es una cosa, pero ca, Crónica de una muerte anunciada Que yo lo dije el lunes, ustedes lo verán Suelto El lunes, hoy es miércoles El lunes lo dije El lunes Y mientras nosotros Estemos cruzados de brazos Nos vas a llevar que otra. Pero ustedes verán el video que yo ayer quise presentarles Vamos, vamos, vamos a ponerlo Miren, miren cómo. A este héroe, la policía, porque eso debía estar preso, esa patrulla debía estar preso, ¿por qué a ese tipo no lo esposaron?